Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos tres tanques de la nueva rama polaca mediana que se están desplegando en el Supertest. El DSP times nivel 5, el BUGI nivel 6 y el CS44 nivel 7. Veamos sus características. Ah, sí que pensaron que se iban a librar de mí, malditos perros ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Yo sé que les gusta más mi propia voz Que la voz de la señorita del traductor de Google Bueno, queridos, eh, nada, queridos y queridas, ¿no? Por supuesto, tenemos... Tres tanques nuevos de la rama de los polacos Podríamos decir que tienen nombres raros El DSPZINZ. Después el Buggy el CS44 ¿Es el otro? Eh, CS44, CSGO Podríamos ponerle también, ¿no? Un poquito Bueno, vamos a meternos de llenos en las características de estos tanques Ahora sí con mi voz de, de macho cabrío De hombre Bueno Vamos a ver lo que tiene que ver con este DS DSPZ Ins, DS Pins, sins. No sé cómo decirlo, bueno, este tier 5, no importa. Lo cuestión acá lo importante es que tiene 135 de daño este nuevo tanque. Piensen y compárenlo en sus cabecitas si juegan con tier 5, que tiene un daño 135 en tier 5, digamos, no está mal. No está mal, hay otros tanques que sacan muchos, tanques que sacan 110 a ver, eh, hay otros tanques que sacan 200 y pico Pero pensá que esto es un mediano, ¿bien? Entonces, ten en cuenta que 135 Si bien está dentro de la media, dentro de lo normal Está un escaloncito por arriba del promedio Algunos sacan 100, otros sacan 110, otros sacan 115 Bueno, este saca 135, o sea, está bien Está bien el daño de un tier 5 No está nada mal, pensá que la vida de los medianos de tier 5 ronda los que te puedo decir es que es muy general pero calcularle que más o menos unos 600 y monedas más o menos 650 680 620 por ahí andará más o menos a ver penetración tiene una munición estándar ap por lo que vemos aquí abajo y tiene apcr y explosivo con munición estándar con ap penetra 135 con apcr 175 uh -huh. Lo que no está nada mal, 175 es una muy buena penetración. Pensad que incluso algunos tanques de tier 7, algunos pesados de tier 7, tienen 175 de munición estándar. No está nada mal, ojo. Ojalá, si no mal recuerdo el IS-2, por ejemplo el Shielded que salió hace poco en el evento del arduo Camino a Berlín, tiene 175, 217... Uh, y es un tier 7 o sea que pensá que vas a poder penetrar tranquilamente a los tier 5 seguro a los tier 6, tier 6 seguro y tier 7 seguro salvo te podría llegar a decir un Tiger Porsche, ponele con 200 de frontal pero apuntándole bien a los bajos y demás, vas a poder penetrarlo seguramente bueno, la última munición es la, la HE, la Hike Explosive La explosiva conocida habitualmente, que saca unos 175, pero no se confíen De eso, recuerden que es una munición Muy, muy troll, ¿no? A ver, tiempo de recarga Recarga en unos 5.8 segundos Este Tier 5 eh, Para pegar 135 Y recargar en casi 6 segundos Me parece un poquito elevado pero también están compensando el daño ¿no? O sea, compensan por un lado Le sacan por otro La dispersión es de 0.39 O sea, bastante impreciso 0.39 a 100 metros O sea, imagínate que a unos 200, 300 metros Este va a ser un carro más de asalto, parecerá más. Bueno, el reporte que nos da Wargaming El reporte oficial que nos dicen Que es un vehículo, que son vehículos eh, Muy parecidos a los de la rama A los de la rama rusa, ¿no? y la verdad es que tiene algo de eso, dispersión pegan relativamente bien eh, tiene mucha dispersión un, un tiempo de recarga un poco elevado, un cierre de retícula de 2,1 segundos eso está bien eh, velocidad de la torreta 45 por segundos 85 proyectiles que lleva bueno, acá viene una parte importante, menos 8 de depresión, está bastante, bastante bien fíjense que en este caso lleva la torreta adelante, así que esos menos ocho nos va a venir más que muy bien Movilidad, a ver eh, Velocidad máxima, 56 kilómetros por hora Y 15 en reversa Power, 585 caballos de velocidad Con una potencia específica de 18.6 Chicos, no está nada mal La verdad que una, una potencia específica De 18.6 caballos por tonelada No está, no está para nada mal eh, Tampoco es lo más rápido del mundo Ni mucho menos, pero Es eh, por lo menos aceptable. No me salía la palabra, ahí está. Por lo menos aceptable. Eh. Hull Traverse Speed. Bueno, 39. Ahí está. Esta parte me interesa también. Lo que tiene que ver con eh, supervivencia. Super. Survivability. Bueno, eh, no, ya no me sale el inglés ya. <risa> Estoy muy burro. Muy burro. Bueno, total hit points, o sea, total de HP. 590 puntos de vida tiene, chicos. 590 puntos de vida. Tenemos eh, lo que es un blindaje de chasis de 50 40 lateral, 30 trasero Torreta, 50 frontal 35, 30, te va a entrar todo Básicamente Te va a entrar todo, olvídate Pensá que vos Con AP ya penetrás 135 Y tenés un blindaje de 50 En todo el frontal del tanque Con lo cual eh, Te van a entrar hasta los Nada, te va a entrar todo Los tier 4 también te van a entrar olvídate eh, bueno, view range, eh, rango de visión, 350 metros eh, Y seguramente se va a poder llevar a unos 400 y pico tranquilamente Con lo cual va a ver bien Y un rango de señal de 430 metros Bastante pobre lo que es la radio Pero bueno, es un tier 5, tampoco le podemos pedir mucho más eh, La tripulación va a tener 4 tripulantes Por lo que se ve aquí, comandante, eh, artillero, conductor y cargador al menos eso podemos ver Y eh, bueno, con respecto a las características estas, estas serían Recuerden que esto es Super Test Todavía no están en el sandbox Ni en lo que es obviamente el juego ni la... Che, este se parece un poco al patito MX-40, ¿no? El MX-40 Porque acá arriba tienen como los ojitos Pareciera, ¿no? O la estoy reflayando, pero bueno El buggy, el buggy, buggy, buggy Tier 6, chicos, este buggy boogie... Que tiene... Che, se me está escuchando, ¿no? Porque ya que no se escucha. Sí, hola, hola, hola. Ahí va, perfecto. Eh, damage, 240. El tier 6 va a pegar 240, que está bien. Es el daño habitual de los tier 6, más o menos. Eh, armor Penetration, perdón, me recoge. Eh, daño, 240, 243, 20 con explosiva. Va a penetrar con munición estándar AP 156, 198 con APCR. Eh, tier 6, 198 con APCR. No está mal. No está mal. Un tiempo de recarga de 8.1 segundos. Um, que se va a poder llevar a unos 6 punto y picos más o menos. O sea, va a estar pegando. Es el típico, como si fuera el típico cañón alemán, más o menos. Habría que ver. Bueno, salvo por la dispersión, me da lo que es la dispersión. Eso de 0.40. Si lo, lo, los polacos, si hay algo que por lo que es realmente se caracterizan, es, eh, es por tener una alta dispersión, pero pegar bastante potente, tipo el 60 TP, bueno, todas el 50 TP, el 50 TP, o sea, todo eso tiene mucha dispersión, pero cuando te pegan, te meten altas bombas. Tiempo de cierre de retícula: 2.5, eh, bastante elevadete, lo vas a tener que llevar a unos 2.3, más o menos, 2.2. Eh, menos 8 de grados de depresión, no está nada mal Velocidad, 55 hacia adelante Recuerden que es un medio 11 hacia atrás, o sea que hacia atrás no te vas a poder mover casi 11 grados poner es imposible 700 caballos de potencia, lo que te dan unos 17,7 puntos de potencia específica Ya nos empezamos a poner medios lentos Medios lentos, a ver, ¿por qué? Vamos a ver, total de puntos de vida, 8,40 A ver, torreta y chasis de chasis tenemos 80 milímetros de blindaje frontal te va a entrar hasta mi abuelita durmiendo ¿eh? si mi abuela te tira se levanta de la tumba y te tira una piedra te entra igual mm. hay que tener mucho cuidado con estos tanques la verdad van a ser bastante complicados de jugar me parece son los típicos medianos que necesitas acercarte porque tenés dispersión porque tardás mucho en cerrar pero cuando te acercas no tienen camuflaje no tienen blindaje y te entran todas, o sea que son complicados. Porque hay medianos, tipo el Leopard, por ejemplo, que es un mediano que si vienes de papel, te pones en una segunda línea atrás de los pesados o en una tercera línea al lado de los cazas y te pones a snipear. Pero en este no será el caso, porque con 0.40 de dispersión, que ¿lo podrás bajar a cuánto? A 0.37 con hermanos de armas y si le metes... Ventilación y comidita se irá a unos 0.35. Pero tirando a 400 metros es que no lo sé. Bueno, torreta, torreta, 100 milímetros de torreta. Eh, no está mal, no está mal. 100 de torreta no está nada mal. Con 8 grados de presión vas a poder asomar la tortita este de, del falso MX40, del falso patito. View range 360 metros, se queda medio cortina, un poquito medio cortinelli y signal range eh, 430 metros también bastante eh, pobre no me, no me gusta del todo bueno cs cs go no el cs 44 de tier 7 ya acá empezamos a encontrarnos algo más power más potente más polaco podríamos decir eh, tenemos daño daño de 300 por tiro en el tier 7 chicos 300 por tiro no está mal para nada eh, 300 con hit, este cambia, el anterior era PCR, este es hit, acá ya me cambian, me, ya me meten una explosiva acá. Y le, el último, el hype explosive 410 con 53 de penetración, la hit va a penetrar 220. 7, tier 7, 220. No está mal, no está mal, vas a sufrir si vas a tener que snipear, por ejemplo, o tirarle de una distancia media a un tier 9, a un tipe 4 se me hace, por ejemplo, a una bestia de esa con 220, no le haces ni cosquillas porque no le vas a poder apuntar a los puntos débiles, básicamente fíjate la disparación que tiene, 0.40 tiempo de recarga de 12 segundos Pff, mucho bájame ese tiempo de recarga brother, oh, 12 segundos para pegar 300 eh, 12, 24, 36 48, 60 5 rondas por segundo, por minuto, perdón Vas a poder pegar 5 por 3,15 Fíjate el DPM que es de 1500 Es muy bajito Yo creo que eso lo van a tener que tocar Me parece, supongo que lo van a tener que tocar Porque es muy elevado, 12 segundos para pegar 300 Pensá que un tier 8 Que está por encima tuyo 1, está pegando 12 En 12 segundos, pero está pegando Unos 440 Unos 400 Unos 390 me parece un poco elevado, la verdad. Algo le van a tener que tocar, pero porque... Pff, no, no, no va. Un DPM de 1500, que no lo va a creer nadie porque no. Es muy poco. Prefiero pegar 180 y recargar, como no sé, por ejemplo, un 85M, un mediano de tier 6, que pego 180, 200, pero te pego en 3.9 segundos, 3.8, en 4 segundos, ponele. Te metí tres tiros, de 200 son 2, 4, 600, mientras vos me metiste uno de 300. Es que no, no, no, no hay color. No hay color, tío. Bueno, dispersión de 0,40. Eh, otra vez, otro impreciso. Cierra retícula 2.1. Mm, eso está bastante bien. Eh, menos 6 grados de presión, acá ya empiezan a sacarle. Empieza a ser ya más un Rush en vías. Menos 6 es... No digo que sea malo, no digo que sea malo. Pero mmm, ya no son los menos 8 de, de los hermanos menores, ¿no? Te sacan un poquito. Si tuviera los menos 8 y le bajas un poquito el tiempo de recarga, estaría bastante bien, te digo, el tanque. Pero así está medio, medio, medio. A ver, capaz que destaca, destaca por otra cosa, capaz que destaca por la movilidad o por el blindaje, no sé, no lo sé. Vamos a ver. Mobility, eh, velocidad máxima 50 km por hora, 17 en reversa. Power, 550. Potencia específica 18,3. Eh, 18,3. Está bien. ¿no? Una potencia relativamente aceptable. Bien, bien, bien, bien, bien. Total Hit Points. A ver. Eh, HP 1100 puntos para un tier 7. Bien, está bien. Está bien. No, no, no es lo más mejor del mundo. Tampoco es lo más peor. Pero está bien. Está relativamente aceptable, digamos. Eh, chasis 140 de chasis. Mm, interesante. 140 de chasis, lo que pasa es que no está inclinado, no, o sea, no tiene, no, no es picudo, pensá que algunos tier 10 tienen 140 de blindaje de chasis. Mm, pero tienen otra forma en el chasis, ¿entendés? Um, o sea, no sé, habría que verlo, la verdad que no lo sé. Por la forma que tiene ese chasis en particular, pareciera que con 140 te va a entrar todo, pero no es malo 140 tampoco, pues ya te digo unos, algunos 10 tienen, no recuerdo si el 277 tiene 140, pero repito el 277 tiene otra otro tipo de forma, otra angulación, el, el defender si no mal recuerdo que tiene, corríjame si no en los comentarios, pero que tiene 130, pero es picudo ¿Entendés? Entonces no sé, habría que ver. Torret eh, ciento, bueno, 140 de frontal de chasis, 50, 30 la trasero. Y de torretas 150 frontal, 80 milímetros lateral, eh, 50 trasero. Yo Mi opinión personal es que te van a entrar todas, creo. Conociendo las mecánicas más o menos del juego, eh, te van a entrar otro tanque más que te va a entrar hasta mi abuelita tirándote piedras desde el cementerio. Bueno, view range 370 metros, acá ya empieza a mejorar un poquito Y la radio, el alcance de la radio, claro que sí, 700 metros Ahí ya me gustó bastante, bastante más La tripulación es la misma, 4, el comandante, el artillero, el conductor y el cargador Y el charger Así que recuerden que este va a tener una munición hit. Bueno amigos, como siempre, espero que les haya gustado el video, que les haya divertido un poquito, que los haya informado también. Claro que sí, y recuerden que acabo de crear un nuevo grupo de WhatsApp también. Eh, abajo tienen los links de donaciones si quieren aparecer aquí arriba. Como están todos nuestros amigos, Pumas, Pumasford, Jan, eh, Mirko, Chapo, Nacho, Chuchu, Puchu y todos. Los quiero mucho, muchas gracias por todo. Gracias, mi salud está un poco mejor. Tengo días mejores y peores, pero estoy mejorando de a poquito, paso a paso. Dijo, ¿cómo estás a verlo? Cuídense, cuiden a sus seres queridos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.